¡Rápido! Tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo si quieres conseguir una skin gratuita de la tienda de Fortnite. Chicos, antes del vídeo, ¿vale? Muy importante seguirme en mi Instagram, que lo tenéis justo ahora mismo aquí debajo y en la descripción de este vídeo. Ya sabéis que mi Instagram es simplemente arroba misterDeneox. Así que nada, chicos, antes de empezar con el vídeo, todo el mundo suscritos a mi Instagram y si sois nuevos, lógicamente suscribiros al canal, que es totalmente gratis, y os vais a echar las risas en este vídeo. Por cierto, quiero deciros que en el canal secundario ya tenéis las bromas con mi hermano. Os dejo por aquí. Los tres primeros ejemplos que ya hemos subido Así que chavales, si no queréis perderos ninguna bromita Mi hermano, y además estaremos sorteando Cosillas en el canal secundario Lo único que tenéis que hacer es pasaros por el link que tenéis Debajo en el comentario fijado o en la descripción Del canal secundario, el canal secundario Se llama Así que chavales, ya lo sabéis, buscarlo Suscribiros también al canal secundario que os vais a echar las risas Y empezamos con el vídeo Let's go, Bienvenidos a un nuevo vídeo Y gente en el vídeo de hoy os traigo algo realmente un poco diferente a lo que estáis acostumbrados Pero os prometo que os va a gustar muchísimo Y además os vais a sorprender porque es verdad Lo de la miniatura... Es puto real hermano Así que chavales quedaros durante todo el vídeo Si no estáis suscritos todavía suscribiros para formar parte de la Neox Army Y si queréis conseguir una skin gratuita de la tienda Solo deberéis hacer tres sencillos pasos En primer lugar suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de la Neox Army Y formar parte de la familia En segundo lugar de con buen like en el vídeo para que se posicione correctamente Y la Neox Army en este vídeo si os gustan estos vídeos y queréis más vídeos de estos Demostrármelo y lleguemos a los 10.000 likes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 Así que chicos, os voy a ir dejando pequeños clips a continuación subtitulados en español, lógicamente, para que los entendáis y nos echemos todos unas risas aquí juntitos. ¡Oh, Dios mío! Mirar ese chico, de verdad, o sea, parece que realmente es, es el puto amo, tío Yo realmente lo respeto, lo respeto. Vale chavales, sí estáis preparados para ver el siguiente clip que todavía es mejor que el primero Y es que me estoy riendo porque estoy viendo un frame del siguiente clip ahora mismo delante mío Os aseguro que en este clip vais a ver cómo el temor de un niño se a la luz cómo somos capaces de gritar por nuestra vida Seven. Pero si pensabais que eso era lo mejor del vídeo, esperar a ver lo que va a pasar ahora, porque realmente chicos os digo que es del todo una auténtica locura. <risa> Y chicos, lo que vais a ver en el siguiente clip realmente es una auténtica locura. Os aseguro que nunca jamás pasaréis tanto miedo como el miedo que pasaríais si esto os hubiera sucedido a vosotros y es que esta situación que vais a ver a continuación realmente os va a dejar el culo muy abierto de momento estaréis pensando sí, Neox... Pero ¿y dónde está el miedo? Vale, chicos, prestar muchísima atención porque creo que realmente no le gustaría a nadie llegar a vivir una situación como esta. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. ¡Oh, my God. Stop oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! oh, oh, ¡Stop oh, oh, oh, I don't know. It's a nice ring. It's right down there. Tyler! Yeah. Tegan, come here. Tegan, come here. Tegan! Tegan Roy! Tegan! Come here. It's okay, baby girl. I'll see you in just a minute, okay? Are you okay? We're fine. Oh my God. Y es que chicos en el siguiente clip vais a alucinar porque ha sido grabado en una cámara Como estuvo a punto de suceder una gran catástrofe en un parque de atracciones que realmente parecía estar seguro Pero a veces estas cosas suceden en los parques de atracciones y hay que andarse con mucho ojo. Six-year-old seatbelt breaks. He slips down. His father captures the whole thing on his cell phone. ABC's Lindsay Janice is here with the details. Good morning, Lindsay. Good morning, Lara. This dad says he was filming his son's reaction to the ride so that he could share it with his wife. But what he caught on camera was not what he expected. On the mousetrap roller coaster at Wonderland Amusement Park in Texas, dad filming ready? it all. Here we go. La cara de terror del niño justo al ver que a punto estuvo de caerse hacia abajo de la atracción. Es terrible. Chicos, vosotros, ¿qué opináis de todo esto? ¿Qué haríais en esa situación? Realmente creo que es una situación demasiado comprometida como para ponerte en su pellejo. terror And when Delbert told a park employee... Y finalmente os he dejado el mejor clip para el final Chicos tenéis que ver a este niñito de tan solo 6 años Subido en una atracción auténticamente muy loca de atracciones y es que chicos parece ser que el niño ha decidido ponerse a dormir en medio de la atracción Quiero que veáis todos estos clips vosotros mismos y que opinéis debajo en de la sección de los comentarios cuál os ha gustado más Y si este vídeo llega a 10.000 likes os aseguro que habrá segunda parte Vamos con el último clip Do you hear that? Head forward. Okay, that's right. Okay. You, hear that. you ready to do the Superman? Yeah, buddy! Yeah, buddy! Yeah, buddy! I'm flying. Hi, Bobby. Hi, Mommy. Hi, baby. Hi, Mimi. Who else you wanna say hi to? Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ya sé que es algo muy diferente a lo que estáis acostumbrados Pero si os ha molado, no os olvidéis de dejar un buen like en el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!